Creo que sí es el final, eh. Creo que sí es el final. Recon Zulu, aquí ECO-1. Informa de lo que ves. ECO-1, aquí Recon Zulu, Hay daños masivos por toda la base. Este sitio parece el infierno. <coughs> hay señales de vida en el bioscanner. ¡Ojo, avizor! ECO-1, hay un superviviente, un marine. Cabo, ¿me oye? ¿Está bien? Mm. ¿Puede oírme? ECO-1, aquí Recon Zulu, Prepárate para la evacuación médica. Recon 1, ¿has localizado al consejero Swan? Sí, señor. Está muerto. Recibido Recon 1. ¿Y el Dr. Betruger? No está por ninguna parte, señor. Y el Dr. Betruger... Ahí está, ahí está. Es el jefe final de Resurrection of evil. Está perrísimo. Está... Está... Está chingosísimo.